Incluso con toda esa potencia de fuego, me figuraba que no podría llegar hasta Punchinelo en su feudo. Solo podría esperar a que él no perdiese una oportunidad para oírme suplicar, para ver que había ganado. Aquí Max Payne, quiero hacer un trato. Payne, hey, eres hombre muerto. Eso es lo que todo el mundo sigue diciéndome. Tengo tu barco y su cargamento. Quiero que nos veamos. Sin sufrimiento no hay ganancia, ¿capiche? ¿Conoces mi restaurante? Sí, lo conozco. En una hora. El restaurante de Punchinello conoció días mejores. La nieve caía como cenizas de los cielos posapocalípticos, pero eso era afuera. Las cosas pronto se pondrían calientes en el restaurante del Don. Sabía que era un intento difícil Angelo Punchinello mostrándose de verdad, pero no era un crimen tener esperanzas. Bueno, a todos, gente, bienvenidos al Max Payne número 14. Vamos en búsqueda de Punchinello, que ahora que lo pienso, creo que no va a estar acá él nos tenía una trampita para que nos muriéramos a base de bombas es que no sé qué, vamos vamos caiga el cielo, no importa nada esto es peor que la pesadilla loco acá hay fuego, el fuego mató Freddy Krueger si ¿Sí mató Freddy Krueger, madre mía Willy a ver, por acá ay dios mío. este fuego me va a agarrar y me va a hacer el orto Tenga, tío, por aquí, por aquí, por aquí Ca. A ver, vamos a hacer algo bastante inteligente de mi parte Nunca guarden en esa parte, gurises Me recontrabugué y pasé ahí a huevo A huevazo mismo ¡Qué mierda! ¿Por dónde tengo que ir, Charlie? Ay. Justo salté, boludo Justo salté. No hay botiquines acá. Ay, por suerte hay gente, loco. Un chinelo ardía por cazarme. El sentimiento era mutuo. Estaba intentando apagar mis llamas con gasolina. <ríe> se ve que vio que Max no iba a morir así nomás. Sin. Oh. Mandadme las balas ahí, las armas, loco. No hay ningún botiquín por acá. No hay nada raro. No. Vamos a continuar a donde se fue Era el... donde estaba con un amiguito y cura. ¿Se murió? Bien, bien de bien, bien de bien. Eso es lente, papá, que es Wesker. A ver, voy a seguir recargando la Colt. Los mafiosos habían estado guardando un verdadero tesoro, el camino fuera de este disco infierno. Ah, había que ir por abajito, no, vos querías que... Parece que vienen a tomar mate, loco, y cuando querés ver te están cagando a tiro. ¿Qué... ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan violentos? Como no pasa nada, bueno pasa de todo. Casi me caigo, al agua podrida que supongo que... me iba a matar. Uy, no caigas Max, no caigas. ¿Cuál es su vida? En la escalera, así que tan malada no puede ser el agua. Venga, chaval. Uy, este... Esperándome en la esquina, la cual se supone que yo no iba a mirar, ¿no? ¿Qué hijo de perro? arma es la mejor pero no la voy a gastar toda. Vamos vamos con las Ingram que tengo bastante balas. Cosí gasto toda la colt. Vlad había visto mis señales de humo. El Mercedes acelerando para marcharse casi ahogando el aullido de las sirenas. ¿Vienes? Te dejaremos la casa de Punchinello. Me parece bien. Cuando esto se acabe búscame. Me vendría bien un profesional como tú. Lo recordaré.